Deport Flash, de lunes a viernes, con la información más completa del mundo del deporte. Solo por La Hora Deportes. A Colón le anularon mal dos goles y se trajo un empate de Paraguay. Olimpia de Paraguay, Colón de Santa Fe igualaron 0-0 al cabo de un dinámico encuentro disputado en el Defensores del Chaco en el marco de la tercera fecha de la Zona G de la Copa Libertadores. Si bien ambos equipos crearon innumerables situaciones de gol El zabalero debió retirarse victorioso Ya que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela nombró dos goles legítimos por inexistentes posiciones adelantadas La primera de Cristian Bernardi a los 38 del primer tiempo Y la segunda de Eric Mesa a los 12 del complemento Más fútbol. De la mano de Sand, Lanús logró un triunfo clave frente a a Montevideo Wanderers Lanús logró un importante triunfo 1 a 0 sobre Montevideo Wanderers y se mantiene en la cima del Grupo A de la Copa Sudamericana en un partido correspondiente a la tercera fecha del certamen continental en un discreto encuentro el interminable José Pepe Sand le dio la victoria clave el Granate a los 34 minutos de complemento en condición de visitante para continuar invicto en la competencia. Con este resultado, Lanús llegó a las siete unidades y sostuvo liderazgo en el grupo, seguido por Barcelona de Ecuador, que acumula seis puntos. Luego de derrotar al Metropolitanos de Venezuela 1-0, que se ubica tercero con dos, mientras que Wanderers cierra la tabla con una unidad. Más fútbol. A Defensa y Justicia le faltó punterías, perdió con Liga de Quisto por un error de un sign. Defensa y Justicia cayó 2 a 1 como local frente a la Liga de Quito de Ecuador en el estadio Norberto Tomaguelo por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana. El halcón fue claramente superior a su rival y tuvo una gran cantidad de situaciones de gol, pero careció de puntería para trasladar el dominio al marcador y a los 10 minutos del complemento, se encontró en desventaja por un tanto de Alexander Alvarado para el elenco que tendrá en los próximos días a Luis Obeldía en el banco de suplentes. Fútbol. El líder estudiante recibe al dosibi que busca sellar su clasificación en la Copa de la Liga. Estudiantes de La Plata, ya clasificado, recibirá al dosibi de Mar del Plata, elenco que busca acceder a la siguiente en un encuentro válido. Por la decimotercera jornada de la zona B de la Copa de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio 1 Jorge Luis Hirschi a las 19, con arbitraje de Ariel Penel, Televisación de la TV Pública y TNT Sports. Estudiantes de La Plata viene de igualar 2 a 2 frente a Colones de Santa Fe por el certamen local y posteriormente ganó su partido de Copa Libertadores 2 a 0 ante el Bragantino de Brasil. Este viernes buscará un triunfo que lo afiance como único líder y para eso, Zielinski dispondrá. De la mayoría de los titulares Más fútbol Falcioni descartó una posible llegada a San Lorenzo Y confirmó que continuó en Colón el técnico de Colón de Santa Fe, Julio César Falcioni, comenzó a aparecer en los últimos días como uno de los apuntados por San Lorenzo para reemplazar a Pedro Troglio en el próximo semestre. Después del interinato del coordinador de las juveniles, Fernando Verón, pero descartó una posible llegada a la institución de Boedo. El ex técnico de Independiente habló al respecto en la previa del partido que disputará el Sabalero esta noche en Paraguay frente a Olimpia por Copa Libertadores. De esta manera desmintió el supuesto interés y aseguró su permanencia en el club santafesino, por lo que San Lorenzo cuenta con un nombre menos en la lista de entrenadores que podrían arribar a Boeo en medio de la crisis deportiva e institucional. Más fútbol. Alejandro Garnacho debutó en el Manchester United que empató 1-1 con Chelsea. El argentino Alejandro Garnacho de 17 años. Hizo su debut en el Manchester United, que empató 1-1 con Chelsea en el comienzo de la fecha 37 de la Premier League británica. Carnacho, que ya fue convocado por Scaloni en la selección argentina, ingresó en tiempo de descuento por el sueco Anthony Elanga y disputó sus primeros dos minutos y medio en Old Trafford, pese a que no le alcanzó el tiempo para tocar el balón. Los goles de partido los convirtieron Marcos Alonso y el interminable Cristiano Ronaldo, ambos en el complemento del adelanto de la penúltima jornada de la Premier que este fin de semana disputará la fecha 35. Se terminó el tiempo, pero el partido continúa y no te pierdas.